Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso El fundador del templo luciferino Semillas de Luz A ver señores, si quieren hacer un pacto con mi señor Lucifer Por favor, eso no es gratis Les aclaro, no es gratis Algunas personas piensan que es que, que me llaman, que me contactan, que quieren hacer un pacto Y que ya, tenga, yo les envío los materiales Les envío el procedimiento Les envío la, eh, la asesoría Les brindamos el acompañamiento ¿Y al son de qué? Por favor, por favor, por favor señores quiero ya no muy claro ¿ok? ustedes los aportes los hacen cuando ven resultados hacen los aportes, pero inicialmente se tiene que comprometer, ¿cómo? aportando el costo de sus materiales, de sus elementos todo cuesta en un mundo material, y como ya se los he dicho en un video anterior que realicé lo pueden buscar ahí en YouTube, ¿cuánto cuesta hacer un pacto con el diablo por Víctor Damián Rosso? Eh, a mí no me regala nada, estamos en un mundo material y todo cuesta, a mí no me regalan los velones, a mí no me regalan es su país de los materiales, a mí no me regalan nada, nada la asesoría de, de, de, de mi equipo de colaboradores cuesta también, los altares cuesta señores, entonces se compromete inicialmente y el aporte mayor, ah, cuando ustedes vean el resultado del pacto, que muchos de mis seguidores ya están disfrutando los beneficios de hacer un pacto con mi señor Lucifer eh, recuerden contactarme en el whatsapp 315-630-4823 código país, Colombia, atrévete ya y dejanse sorprender